ONG se pronunciaron porque la elección de los dos nuevos ministros garanticen al máximo tribunal del país autonomía e independencia. Organizaciones civiles demandaron un proceso transparente en la designación de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte. Consideraron que el acuerdo de la mesa directiva del Senado de la República del pasado 20 de noviembre confirma que es posible imponer un proceso menos exigente y más expedito. Tememos que esto se vuelva una simulación porque la mesa directiva en los acuerdos que emitió eh, genera una especie de interpretación vertical de la Constitución sin tomar en cuenta toda la participación que se ha venido llevando a cabo a través de los foros convocados por la Comisión de Justicia. Y lo crucial que es el, el espacio de la Corte en un contexto de democracia, sobre todo en un esquema de pesos y, contra, y contrapesos y por lo tanto la necesidad de no politizar este espacio, sino que al contrario, garantizar su independencia y su autonomía. En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, las organizaciones recomendaron establecer en la ley un procedimiento claro y transparente donde se garantice la participación social. Nuestro motivo de preocupación es que se pudiera dar una especie de designación fast track y que el mismo día de mañana se pudiera aprobar o designar a los eh, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la Corte, se pierde la esencia de la democracia, la independencia judicial. Enfatizaron en la necesidad de una ley reglamentaria que exija que los aspirantes sean seleccionados bajo criterios objetivos. Canal Judicial. Oscar González.